Muy buenas a todos, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy voy a enseñarle a hacer un recordatorio en su Alexa de su computadora que se escuche en su dispositivo Ecodo Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra aplicación de Alexa. tienen que escribir el nombre de Amazon Alexa para que le aparezca esta aplicación luego que ustedes la tienen instalada vamos a dirigirnos a la parte que dice recordatorios luego en esta parte que dice añadir un recordatorio vamos a darle a añadir recordatorio y aquí dice recuérdame vamos a poner como ejemplo youtube porque es un video para youtube y con este mismo ejemplo vamos a tomar algo que deben de tener presente es donde dice Luis Alexa out. es donde van a seleccionar el dispositivo ecodop que quieren que suene si quieren que suene en la computadora o suene en su dispositivo ecodop o en todas partes vamos a poner lo que suene en nuestro dispositivo ecodop qué día ustedes quieren que eso se Ejecuta ese recordatorio, vamos a ponerlo hoy mismo. Si quieren que se repita varias veces al día, diario, semanal, mensual, anual o personalizan la hora que va a ocurrir este recordatorio. Como mi computadora tiene la hora en inglés, algunas veces el dispositivo se configuró a esa hora entonces vamos a poner que suene a las 2 y 19 le damos clic aquí aceptamos aquí vamos a poner la hora vamos a poner 14 y 20 como pudieron ver la hora está en inglés en este Alexa pero ustedes le van a configurar la hora de 12 horas entonces vamos a guardar y vamos a esperar un minuto para escuchar ese recordatorio en nuestro dispositivo Echo 2 que no será esta computadora. Cerraré este programa para que puedan observar que sí funciona. Recuerda, YouTube. Recuerda, YouTube. Pudieron escuchar el dispositivo. También sale una notificación en tu teléfono, en todas partes que tengas ese recordatorio. Eso es para que puedan hacer su recordatorio en su ah, aplicación Amazon Alexa en su dispositivo de Windows. Es cuanto. Hasta la próxima.